nosotros se lo agradeceremos para concluir con esa situación de esas armas. ¿Dónde fueron encontradas? Dígame. ¿Dónde fueron encontradas? Esas armas fueron traídas desde Villarriba por el Teniente Paredes, encargado de, eh, del DICRIN allá en esa localidad. Y tendía no, todavía nos falta esa fase de entrevistar al Teniente a ver cómo, él, cómo le llegaron a él las armas. Nuestra Policía Nacional recuperaron